¡Hola! ¿Qué tal, señor. ¿Cómo estamos bien aquí? San Juan al aparato. Falta una semana justa para volar a la que va a ser la décima Titan del Jabalí. Nos vamos, en este caso, a la Titan Desert, desierto de Marruecos, desierto del Sahara a vivir una experiencia única en la que veremos si peleamos el top 20, el top 15, el top 10, el top 5 eh, o por el culo de la un pito ahí, pela, marranadas, ¿no? En dúo mixto, a ver si logramos igualar o superar la segunda plaza que hicimos con la loca de Saleta Castro Ah, que por cierto, a Sale me la encontré en la Rock and Roll Marathon de Madrid este pasado fin de semana ¡Epa, epa, epa! ¡Mira, mira quién hay aquí! ¡Mira quién hay! La madre que la parió me adelanta y digo ¡Pero si es Lady Percebe! ¿Qué pasa, sale? ¡Aquí estamos! estamos! Entonces, hoy estamos haciendo un pedazo de entreno en Monjuic para esta Titan Desert a la de 3, a la de 2 y a la de 1 Póngale un poco de imágenes de desierto porque aquí está muy nublado pero en el Sahara nos vamos a encontrar con temperaturas de hasta 45 grados Que liken al que si hay ganas de Uno, dailies Dos, vídeos en el canal de BH De mecánica y de todo eso Tres, retransmisao En vivo y en directo De toda la carrera Que vamos a hacer Con la cámara cada día, día 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo, venga aquí abajo, para que podáis ver todas las etapas en directo. Pero antes que nada, ¿dónde está la pareja del Jabalinchi? ¿Con quién va el Jabalinchi a la Titan Desert? Pequeño spoiler, a ver si lo adivináis. <risa> Bueno, como habéis visto, es dúo mixto. En principio, principio, esta vez el jabalí va de chico. Vale, entonces, si es dúo mixto, se sobreentiende que la otra persona es una chica. Es una persona, os voy dando algunas pistas. Um, hemos coincidido en una o más carreras. Está más fuerte que el vinagre. Es uno de los países del mundo en los que el jabalí ha estado en carrera, haciendo gira, y más de una vez. Es un país donde es cuna de uh, los ciclistas, sobre todo los escaladores, y donde ahí les llaman escarabajos. Un papá resarpado y no es resarpado. Entonces, ¿alguna idea de quién puede ser para esta Titan Desert? ¡Tampilla! Chito, en choten ¿Sabéis ya de quién se puede tratar esta pareja del Jabalinchi? Venga, twitchen, twitchen, twitchen A ver, nombres, nombres, nombres Os tengo que ir diciendo mientras van apareciendo los nombres, eh No es Eva No es Saleta No es Laurita No es Adri Porque aunque lleve Mustache, Aquí poca pareja mixta haríamos No es la San Juanita Y no es nadie con quien hayamos ido a correr una Titan Desert u otra carrera por el estilo. Pues terminé contenta con el resultado. Llevarme esta medalla me llena de mucho orgullo porque un maratón después de 10 años, un campeonato nacional eh, el día de mi cumpleaños eh, mi primer maratón nacional entonces me deja bastante contenta. Me tocó Sillas. Venga, ¿en qué...? A ver si adivináis, chat, carreras, carreras, carreras, carreras. A ver si adivináis... No, no, no es ninguno de los... No... Que no es Belén Esteban, no es Belén Esteban, que lo habéis puesto muchas veces. A ver si adivináis, al menos, en qué país del mundo conocí a esta chica en una carrera, en la que he estado dos veces, y que además, y que además es su país de origen. Solo os diré una cosa. Sapo malparido. Plata o plomo. Vale, chat, Vale, A ver, yo creo que ya os he dado tantas pistas Ya habéis adivinado que es colombiana Ya habéis adivinado que la carrera es la leyenda del dorado Y creo que ya lo que queda es poner... No os digo el nombre Bueno, va así, se llama Mónica eh... No os digo el apellido Solo os digo que en Instagram Ah, os dejo el Instagram aquí abajo Y todo el mundo a buscar a Mónica mm, Aquí abajo en el Instagram a darle un buen follow y a decirle no revientes al jabalí. No, porque os digo una cosa, eh. Esta en todas las carreras que le he encontrado, cuando le he encontrado va como un puto rayo para arriba y para abajo. O sea que Money, I'm ready to die, I'm ready to rock, I'm ready to mountain bike and I'm ready to compete in this Titanic of the desert with you. <música> y laicazo si hay ganas también de documental de la carrera op patrón medio